Hemos desarrollado un prototipo que utiliza distintas tecnologías para intentar integrar no solo la información generada por los ciudadanos, sino también sus capacidades y sus habilidades en el proceso de gestión de emergencias. La forma de funcionamiento es que, sobre la perspectiva que ya tiene el operador en su centro, o bien en la sala de crisis, eh, que se esté utilizando una mesa, o una pantalla como la que estamos viendo, se superpone información de qué ciudadanos están desplegados en la zona y qué rol tienen, que por eso tienen distintos colores, para saber qué tipo de cosas podrían hacer, desde mandarnos información más detallada a mandarnos evaluación de riesgos o evaluación de necesidades o incluso actuar. Y además el propio operador o las personas que están tomando decisiones pueden también comunicarse directamente con esos ciudadanos. La principal ventaja es poder integrar información que procede de distintas fuentes dentro del propio entorno que utilizaría el operador. Eh, tenemos varias aplicaciones móviles que hemos desarrollado nosotros y recogemos información como eh, posición geográfica de los ciudadanos, mensaje de texto, audio, vídeo, fotos que puedan tomar los ciudadanos y además eh, mensaje de Twitter. Tenemos un mecanismo automático que coge todos los mensajes que hemos coleccionado de los móviles y de Twitter y eh, lo categoriza utilizando una taxonomía y una ontología, que son como unos diccionarios. En estos diccionarios podemos ver que un término, una palabra, está más relacionada con un tema o con otro como por ejemplo la palabra uh, huracán, está relacionada con una descripción de la emergencia. Con el fin de mejorar la participación ciudadana, estamos pensando cómo aplicar técnicas de gamificación a los prototipos que hemos desarrollado. Los ciudadanos pueden seleccionar misiones que quieren participar o cursos que quieren atender y uh, así ganar puntos. Con los puntos ganan un reconocimiento social dentro del mundo real. En esencia, la gamificación motiva a los ciudadanos a participar dentro del proceso de la gestión de las emergencias.